Bueno, hoy el vlog va a ser algo más o menos especial. Va a ser. Hacer... Ay. Va a... va a contar una historia entretenida, pero no les puedo adelantar nada. Ahora tengo que hacer la maleta porque me voy. Ya perdí ayer no sé si mi mucho por ahora pero vamos a ir después Sí, pero no importa es para el que en, en no, el intertanto uy, ya veo, linda. pero es que Ferto siempre te dice linda no porque otra vez si no. <risa> sí, estamos ordenando los muebles para hacer algo que ya se estamos esperando a la guionista a la y directora de lo que va a ser mi primer videoclip eh, tiene un formato bastante especial ¿Cómo te sientes, Pralán? Nervioso ¿Nervioso? Bellaco, ¿cómo te sentís, man? Llamado, ¿El actor llamado Última Hora? Me siento bien ¿Te sientes bien? Sí, me siento indiferente ¿Y <risa> tú, cómo te sientes? Muy bien ¿Muy bien? Nada ansiosa ni antes. No, nada Ah, lo tienen todo mal. Todo manejado. fríamente calculado. Ya, perfecto. Y ya, perfecto. Sí, sí. ¿Yo? Yo tengo la ¿Me para sí, Ya, bueno, Sí, bueno. Oh. La <risa> Uy, bellaco, bien así hermano. ¿Puedes el gato Juanito? <risa> <risa> hace un conejito. hace un conejito. No, hace un pozo. conejito. <risa> <Pinta caritas. risa> Está todo bien acá. Hola, yo comiendo. ¡Corte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corte! ¡Corte! ¡Corte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fin! ¿Mejor? ¡Ya! Lo que acaba de pasar es que estamos grabando el primer videoclip chileno en 360 grados. Esto se nos ocurrió ayer. 360 grados! ¡360 grados! ¿360? ¡360! ¿360? ¿Eso dije? Claro. Bueno, y esto lo, se nos ocurrió ayer, lo planeamos ayer, lo ejecutamos hoy día, y hoy día mismo va a estar en internet. Eh, estoy dejando el link aquí en este recuerdito. Ahí aquí, no está. Ahí. ¿Cómo que no lo ven si está ahí? No, no, está. Está. no ahora, ahora. Un, dos. Ahí está. Ah. Ahí, ahí está. Ahí, ahí Entonces creo. ahí lo ahí pueden ahí ver. Te creo. Y véanlo por favor con sus teléfonos celulares. Porque tienen. Pueden navegar toda la escena. Y Napo. Eh, no conocemos otro videoclip chileno, entre 60, así que podríamos decir que es el primero y estamos súper orgullosos, así que gracias a Gaby, a Pralad, Nick, Fer en maquillaje y el reemplazo de última hora, Pellaco. Estrella, estrella yo. Estrella, estrella. <risa> <risa> en esta casa no hay descorchador, así que Maestro Roscalata no, no. al ataque. Bueno. Oh, mira, Dios. Kibo Makir. Bueno, cuando uno quiere puede, bueno. Ya habrá hay que editar. Oh, gotcha. No sé, pues tiene que ver con el código, no sé. Pero no, pero voy a llegar a hacerlo. Falla, falla la Matrix, exactamente. Ya veía, algo? ¿para dónde vamos? Vamos para la media. Para la media, vamos a la media. A la media. 4 de la mañana recién pude subir el video que hicimos con los chiquillos y ahora me toca editar el blog. Vamos que se puede. super largo fue super largo